Tachone rugg chigawi, ligre al Cristo, honorugme yuga, vestegme nile. Nabia nile. Honorugme nile. Algüe Cristo ka, honorugme siasale. Ya bacharagüe, napu ligue, honorugme. Tachone guachi, llegawi, tri. Ya tabri nerule. Lige napu Cristo, natle. Ya tineraga nerule, gawi, Suwabga Napekineru gena, Al sile negwa pebo etga. Al Cristo cabo ne alwara y Aler Gena Wichimova Mochigme, Napurigarra Natamra Onorugme Yuga. Ligue tablet yenmra Chongichi. Alwe onorugme natali raka hu napurigarra osli. Ligue más eble Ale Napumochi alwe raramli Chatri natli natme. Novi alwe chatri natlika. Tablechgo, neyur onorugme, la yuga. He nasale, vilerio, juani, anilime. Onorugme, ka, hulale, napuriga, venir, mra, raramli. Alwe, juani, venirale, raramli, churiga, ko, alwe, napurevugachka, nawale. Alwe, ka, napuriga, alwe, raramli, labichigmra, alwe, raichli, alwe, napurevugachka, nawale. Table Juan en ile, napureguachka Alweka Al napuriga alwera hueda ramli, rabichigmla, al chalila. Alwena napuhu, napurigarra osli. Alwena hueña nawale, al hue dioca, Lige al hue yame nile natli, napuhu, napurigarra osli. Napuriga Apilpirio Ranamra Churigas ko onorugme. Alweka suwabgah tabri newale, Napuekine ruhena huichimoba, Novi Ralamrika Tabrechgo, Machigai Terko aluerio. Nawale gena huichimova, Napumochile alwera alamri, onorugum teruhnargime. Novi Alwera Lamrika Menile. Lige tablenira menile, beukabika la Ligue su wabga na nirale. Arwe na napu onorum na anile. la licencia yaliru na po riga la nimra Arwe lico Liko arwe rarambli, na onorum honorume Arkeri onorum kuchla hum. Table arwa alwa, arwega, ochera mejuraramli, na se no alwa, na me alambre, ma onorugme o yersaka. Yerio, napureugachka nahuare, pejeno ocherle, ligue guaturio cherle napurigar alambre. Ligue, abajena stile vestega, ramue yuga. ramueka eteru, guatrua uliga ochergo, napuriga onorugme inora norá. Alwueca tabre tabri de silale, napu onorugme ne mehu pebilepi Pebi lepi, nigras nilgme, Subabga napuequira isle, asirga la subabga, la bichanile. Juani, huela rubile, churga nimio, alwe napupacna rebugachka, nawamli nilge. Rega anile, iwegmera ischga. Neca maruyetru, emi churga nimio, yerio. Rega anietru, ne. Alwerio rio napu nawamlju. Alwe ryo, na al asirga yasi vestegmenile. Napuligeneta bleschocherachi, maasale. Al huerioca, asirga sebli natmehu. Aminami, huera sematri natli mehu. Ramueca, asirga masca naretu, al sematri natli, napuriga natmehu al Yako naretu tru, nurali moisesi nejilara. Onorugme yale arwen urali, naburga moisesica, ramue venirma. Hipeko abecho la sematri natli neji Jesucristo. cristo. Peba, abarwebo ne smigru, necuria recose se nu natli natmenirge. Ligaminami asirga abishabe niri ramue. Raramli, hemi mochigmeca, pechasine tego arwe onorugme. Peirga chea naburguile arwerio. Napupe, pena pie Nirion, Niragna, rebugachka, Rebukachka, Napuhu, Onorugme, Inora. Hipeko Onorugme, Siasti, Uchechgo,